Yo me imagino a mi comandante en jefe pariendo como está para pagar los salarios, pariendo como está para mantener el apresto de la Fuerza Armada, pariendo como está para pagarle a los maestros a las maestras, para recuperar las escuelas, los ambulatorios, los hospitales. Yo me imagino pues a mi comandante en jefe con una gran calentura por dentro, de impotencia, porque no solamente pasa por ser un, un acto de corrupción, pasa por un acto de traición a la patria, estando nosotros pariendo aquí, y venga un grupo inescrupuloso, sin conciencia cívica, sin conciencia nacional, sin patriotismo, despojado de todo eso, despojado de toda ética, de toda moral, de todo, despojado de eso, venga y cometa pues estos desmanes contra la patria.